fortaleciendo eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica en nuestro centro de atropello. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Gracias a la distribución la juventud de Es algo que eh, estamos pudiendo ver reflejado también en el testimonio que están llevando adelante en los juicios, donde pueden hablar de, de que ellos pertenecían a estas organizaciones revolucionarias, de, de todo el proceso histórico que ellos vivieron, para la mayoría de los compañeros que, que fueron víctimas están entre los 22 y 24 años, inclusive Dora que, Seguel, que es la compañera que lleva la bandera del PRT desde el primer juicio, eh, Dora tenía 16 años cuando, cuando fue secuestrada junto con sus hermanas Arlene y Argentina Seguén. Eh, así que cre, creo que es, es re linda la tarea que nos toca en el medio de estos juicios que, que son horribles, eh, que, que bueno, que ya conocemos algunos en forma más cercana y otros eh, por el testimonio que han dado los organismos y los sobrevivientes a lo largo de los años, eh, los métodos criminales que tuvo el Estado para llevar a cabo este genocidio eh, son horrorosos, pero bueno, también vemos que dentro de los propios procesos de los juicios se, se dan procesos de, de realmente de reconstrucción histórica, de verdad, de justicia, de entender... Eh, Qué, qué pensaban o qué eh, sentían las compañeras y los compañeros que pertenecieron a organizaciones revolucionarias y que creían que de esa forma iban a cambiar el mundo eh, y que tenían que hacer esos esfuerzos en los contextos políticos de, de aumento de violencia política que se estaba viviendo. Eh, y bueno, eh, hoy nos toca la tarea de, de estar trabajando en esos juicios, esos juicios eh, a través de un, de un trabajo colectivo nosotros más allá el, de que... Eso te iba a preguntar, es eh, está, la radio es, el nombre eh, sigue siendo... Radio Zona Libre Radio Zona Libre, y el proyecto eh, tiene... Es el equipo de comunicación transmedia que está, conformamos ese, no me, no me en tres medios diferentes, alternativos populares y comunitarios en uno es el Zumbido que, que tiene una militancia activa en la red nacional de medios alternativos y que tienen su espacio ahí y que todas las semanas eh, tenemos la nota escrita por parte de este medio. Después, Juicio Escuelita, que es un medio creado en torno a estos juicios por compañeras y compañeros que, que hicieron la documentación desde el segundo juicio a los genocidas. Eh, también aporta la fotografía y el material audiovisual que... Que, bueno, que solemos generar o que se genera y que, y que publicamos. Y nosotros como Radio Zona Libre estamos eh, también tratando de retratar eh, la, lo, la cotidianidad dentro y fuera de las audiencias y entrevistando a, a los protagonistas que, que bueno que todas las semanas, todos los miércoles desde, desde diciembre del año pasado se están llevando a cabo estos juicios. Y bueno, eh, hemos tratado de no faltar ni a ninguna audiencia para poder eh, hacer lo que venimos haciendo ya y también colectivamente en otros juicios que es acompañarlos desde el principio, eh, realmente entendemos que son un espacio de militancia y que eh, no nos ha ido bien cada vez que llegamos nada más que a los aplausos finales o a los abucheos en las sentencias y por eso, más allá de, de que nos encanta poder estar realizando esta tarea de documentación y de difusión de la verdad histórica eh, sobre todo valoramos la fuerza que van generando día a día los protagonistas, los sobrevivientes, víctimas de los delitos que se están juzgando, pero realmente sobrevivientes que están yendo no a humillarse ni a pedir a los jueces eh, que tengan algún beneficio hacia ellos, sino a exigirle al Estado, después de 45 años, que estos crímenes deben ser eh, juzgados y condenados. Ninguna de las víctimas eh, pasa por esos tribunales diciendo eh, con solo el hecho de que el Estado me escuche declarar yo me siento satisfecha o satisfecho las víctimas esperan condenas aunque sean estos viejitos que han tenido eh, muchos de ellos que no llegaron a juicio impunidad biológica eh, y por eso bueno, creemos que con nuestra tarea comunicativa y la presión cotidiana que hacemos para que cada vez se puedan ser más públicos estos juicios eh, también aportamos un granito de arena en, en construir sentencias más justas más ajustadas a la verdad claro. histórica. Eh, Nadia, ¿qué, ¿qué pasó cuando ahí eh, estás reconstruyendo toda esa historia... Y, ...y no, aparece tu viejo, tu tío, tu familia, tu, tu historia personal... ...la militancia, todo lo que venía? Encima, en un momento en el que también eh, apareció la película de, de Luciano... ...ustedes también aparecen en la película de Luciano... ...que fue emitida eh, por Encuentro y tuvo una repercusión muy alta yo pensaba en eso cuando me mensajé y me decía, está la película está esto, y digo, todas las cosas están pasando y después ver la declaración ¿no? De, de el, el apellido París ahí entre los que iban a declarar y todo lo que sucedió eh, contanos un poco como para empezar a entender qué, qué, qué es esa reconstrucción que también están haciendo ustedes desde, el, desde la familia ¿no? Sí, la verdad que fue difícil eh, como que este trabajo que nos propusimos, que ya habíamos ...charlado previamente con las compañeras y los compañeros... ...que, que conformamos este equipo de comunicación... Eh, ...al principio del juicio fue muy, muy difícil trabajar... ...porque es, bah, creía que tengo una experiencia... ...de tantos años de acompañar a familiares... ...que, que han sido víctimas de la represión del Estado... Eh, ...en estos procesos judiciales que muchas veces... Eh, no, no, ...no contienen por ningún lugar... Eh, y, y bueno, y entendía que es eso que mi papá y mi tío iban a dar cuenta, de iban a desnudar frente al Estado eh, parte de un sufrimiento de más de 45 años que sin lugar a dudas tiene que ver mucho con, con mi familia con, con mi militancia y con la historia de, bueno, de todos de, de mis primos, de mi hermana todos creo que... que Hemos sido trazados por, por los sufrimientos que la propia familia eh, fue contando a lo largo del tiempo. Quizás a mí me tocó una, una parte de menos shock porque ya hacía muchos años que vengo acompañando en este proceso al tío Eduardo. Yo inclusive pude estar cuando él declaró por primera vez frente a la fiscalía, acompañándolo. Entonces no, no, no escuché nada nuevo en el juicio de lo que ya venía escuchando hacía más de 12 años que... 13 años que el tío había declarado en instrucción, eh, pero sí, porque lo conozco y lo reconozco y lo vengo viendo en otros procesos, entiendo que, que esa instancia del juicio tiene una, una cuestión reparatoria hacia los sobrevivientes, que es parte de la historia que, que se ha contado poco, la historia de los ex detenidos desaparecidos como, como, eso, como luchadores que realmente... Eh, en algún momento eh, se dedicaron con todo su cuerpo y su alma a la militancia sabiendo de que, de que el enemigo eh, podía llegar a hacerles mucho daño nunca tanto como lo que sufrieron pero bueno, yo le tengo mucho respeto a toda esa generación de sobrevivientes eh, de Cachito Fugman, de Nilda Eloy aprendimos mucho de esto entonces eh, creo que lo viví tratando de ser un, un sostén de mi tío y de mi viejo una contención que, que más que de otra manera que, que bueno, que por ahí me toca vivirlo cuando estoy en el trabajo de contención dos. ¿Eh? ellos dos, ¿por qué declaran? porque mi tío es, de, es secuestrado en esta racia el 9 de junio eh, de su laburo acá en el banco Los Andes de Neuquén y a partir de ese momento mi viejo empieza una búsqueda desesperada donde, bueno yo no no lo había escuchado tan fuertemente como lo escucha en los juicios el sufrimiento de, de la madre de mi papá hablando del sufrimiento de su madre cuando él llegaba todos los días y no, y no podía darle respuesta de dónde estaba su hijo eso fue en el... en el 1976 en 76, claro, cuando arranca sí. cuando arranca la, la, la maquinaria y en, con el, el golpe. y en el mes de junio donde acá fue el periodo más crudo de, de secuestros y de, y de represión en, en el Alto Valle, por lo menos. Y, y bueno, después, bueno, eso, mi, mi, mi papá moviendo cielo y tierra con, con amigos de mi tío, vecinos, compañeros de trabajo, yendo a declarar en ese momento, presentando obvias corpus en el medio de la dictadura, eh, con, denunciando, reconociendo a los policías que participaron del secuestro, policía Enelio Huircaín, que hoy está sentado en el banquillo, pero... ...que mantiene un poder importantísimo... Eh, ...con las empresas de seguridad y limpieza que maneja... ...y que prestaron eh, servicios tanto a la provincia de Río Negro... ...como a la de Neuquén... Eh, y, ...y bueno, ellos tuvieron ese valor en ese momento... ...mi viejo lo fue... ...en algún momento lo liberan en cercanías en Pedro Luro... ...a mi, a mi tío... Eh, ...después de más de dos semanas de secuestro... ...en el quinto cuerpo del ejército... ...con, con sesiones de tortura... Eh, ...con un traslado en avión... Eh, y, ...y bueno, lo liberan en la ruta junto a Nora Rivera... ...y a Darío el Tomaro... ...y mi viejo con, con, bueno, con el abogado que lo acompañaba... ...que era Quito Salgado... ...otro amigo, al cual mi familia le está muy agradecida... Eh, ...fueron a buscarlos ahí a, a, a... cerca, a Pedro Luro, a mi tío... Y, y lo trajeron de regreso junto con Nora y con Darío en el coche y, y yo qué sé, el relato es una película de terror para todos ah. escucharlo yo ahora de la voz de Nora eh, de, de, de otros eh, testigos de la familia eh, realmente no, no hace más que, que reavivar esta necesidad de, de la lucha por la justicia por lo menos por la justicia que podemos construir hoy que no es poco si recién hoy podemos hablar eh, todos en conjunto con mi familia de lo que le pasó a mi tío. del paro provincial votado en todas las asambleas de, de la provincia de Neuquén, de las 22 seccionales, el paro del día de hoy en conmemoración por el fallecimiento de la compañera Mónica Jara en la escuela de, de Aguada San Roque. En el día de hoy hicimos un acto conmemorando y recordando a la compañera en la Escuela 144 en Aguada San Roque y hoy por la tarde nuevamente estamos marchando en las calles de, de, del centro de Neuquén exigiéndole al gobernador eh, Gutiérrez y a la ministra Estorioni y a todos los responsables de, de esta tragedia que decimos nuevamente que fue evitable que pedimos la renuncia de la ministra Storioni y también del de sub subsecretario de Obras Públicas. Y también somos parte querellante en la justicia junto a la familia de Mónica eh, y de Mariano Spinelli para buscar eh, justicia sobre, esta, sobre lo que sucedió en Aguada San Roque.